El próximo 9 de abril dará comienzo el juicio contra Jorge y Pablo, dos miembros de CNT acusados de los disturbios acaecidos en Logroño, tras la manifestación de la última huelga general del 14 de noviembre de 2012. Las acusaciones se basaban exclusivamente en las declaraciones de la policía, que unos meses después reconocía haber borrado las grabaciones realizadas durante las manifestaciones. Estas imágenes no han podido ser vistas por la Fiscalía, el abogado del Estado, la defensa ni el juez. es la crónica de un proceso inventado contra Pablo y Jorge. Después de haber llegado a pedir penas de nueve y siete años respectivamente contra estos dos sindicalistas, la propia fiscalía ha terminado proponiéndoles un trato, mediante el cual se evitaba su entrada en la cárcel si se declaraban culpables. Pero Jorge y Pablo no aceptan declararse culpables porque son inocentes. Cuando se produjeron los hechos que se le imputan, Jorge se incorporaba a su puesto de trabajo a 60 kilómetros de Logroño. Por su parte... Pablo es detenido en la misma manifestación acusado de agresiones contra la policía, pero los vídeos grabados por los testigos y que han sido admitidos como prueba en el juicio desmontan la tesis de que fuera responsable de ningún tipo de agresión. Resulta verdaderamente terrorífico que el sistema judicial haya sido capaz de mantener acusaciones de este calibre durante años y al acercarse al juicio terminar proponiendo un trato que las reduce a una multa. Finalmente... Se demuestra que el proceso contra sindicalistas, que más se ha alargado por la huelga del 14 en este país, es un no caso.